Hola. Para hacer el signo de copyright tan solo tienes que mantener pulsada la tecla de Alt, mientras tecleas los números 0169. Al soltar Alt, se introduce el carácter de copyright. Dale Like. Gracias por su visita.